Vamos, aplausos. están económicos hoy. Saludarlo y unirlo a ese saludo que le hace Rosalía a ambos. A Gille y a Pin, como se le conoce. Porque aquel que no tiene un apodo, dice Boruga, no lo conoce. Mira, eh, Gille Fernández es, sin lugar a dudas, uno de los, de los personajes que más conocen la historia de, de la carretera. Y desde el primer momento en que los comunitarios de acá y otras personalidades solicitaron a las autoridades nacionales la construcción de esta carretera. Pero sería bueno escuchar de voz de Gille cómo surge este, esta, esta solicitud de este proyecto, cómo, de dónde viene la visión de poder unir dos provincias a través de dos ciudades importantes de la República Dominicana, San Francisco de Macorís por un lado y la ciudad costera de Río San Juan. Gille, Buenos días. Qué placer, como siempre, tenerte acá. Gracias por la invitación. Primero a don Bienvenido y a don Álvaro. Mi respeto para ellos. Eh, brevemente, eh, esta carretera surge primeramente para hacer los estudios sobre la presa del río Boba. Por allá, por finales de los años... Del 76-77 se encarga el ingeniero Carlos Ramón Domínguez, que en paz descanse, de la obra. Eh, se hicieron los cortes, se fue trabajando eh, prácticamente desde donde se llama la explanación. La explanación es próximo aquí porque ahí se hizo el, el, el, el puerto para que el doctor Balaguer inaugurase el, el camino... Hecho por el ingeniero Salomón Rizé desde la planación hasta eh, San Francisco eh, Cruza de la Piña Jaya. Esta era la zona cafetalera por excelencia de San Francisco de Macorís. El cultivo de café estaba abarcado en esta zona. Eh, sí. Se estuvo cosechando café hasta los años 80, con la llegada de la roya, que acabó con ese cultivo. Bien. Eh, entra termina el gobierno de Balaguer de los 12 años, viene el gobierno del presidente Guzmán el presidente Jorge Blanco no se le pone la mano al camino, quedó abandonado vuelve Balaguer comienzan de nuevo los trabajos del camino la explanación Río Boba pero viene un cambio de administración en obras públicas y no cambian eso fue cerca del año 90 eh, el nombre de la obra, el Explanación Río Boba a Explanación eh, Naranjo Dulce. ¿Verdad? Eh, bueno, se va a Balaguer, eh, viene el gobierno del presidente Leonel, no se le puso la mano en cuatro años, el presidente Hipólito eh, eh, llega y hay una ingeniera Niurca, no recuerdo el apellido, le entregan... La contrata, lo trabaja un poquito, se va y no hace nada. Bueno, eh, tengo que remontarme al año 88, una visita no sorpresa que hace el presidente Balaguer a la comunidad de Pallita, invitado por don Francisco Vélez, un viejo amigo de él, a esa comunidad eh, que estaba muy deprimida en ese entonces, fruto de las inundaciones de Boba Baquí. Que había hecho unos daños terribles, la gente con una mano adelante otra atrás, el banco agrícola huyendo atrás de ellos para pa incautarle todo de la pérdida del arroz. Y un grupo de agricultores de la comunidad de pallita se me acerca. En ese entonces yo era director regional de agricultura. Queremos entrevistarnos con el doctor Balaguer. Uno viene y me toca y dice: esa gente son PRDistas. Pero ya yo ah. lo conocía. Porque Normal. Normal. Eh, habíamos hecho unos proyecticos de, de vivero de cacao allá a las orillas del río Baquí, porque no había camino. Hablo con los militares. Mire, esta gente quiere eh, hablar con el presidente Balaguer y entiendo que es necesario que ellos. Eh, bueno, pero ¿y cómo? Balaguer no recibe comisión. Bueno, el asunto es que entre la comisión de, de las mujeres que iban entregándole flores a Balaguer, que siempre ponían dos o tres mujeres, logro. ...pasar a los agricultores... ...con el pretexto de que le van a entregar un presente... ...de Mapuelle ...al presidente Balaguer... Bueno, ...eso es historia señores... Es, es. Eh, ...efectivamente... ...los y campesinos ponen... Al campesino. ...los campesinos ponen al profesor Lidio... ...que todavía tengo entendido que está vivo... ...ahí en Pamarito... ...y el profesor Lidio, muy muelú... ...presidente, la gente se nos está yendo de aquí... ...mire la casa... Eh, no, los víveres no lo tenemos que botar ahí le trajimos un saco de mapuelle eh, para que usted vea que la calidad de eh, sí, pero ellos reciba eso eh, bueno, entregan su saco mapuelle subero hágale camino a esa gente entonces hacen el camino de san rafael hasta baquí que eso está hecho verdad desde esa época cuando balaguer viene a inaugurar la iglesia de payita sí la factoría de los parceleros de pallite y El Camino, el profesor Lidio da la gracia. Presidente, tengo vergüenza. La gente se me sigue yendo. ¿Y ahora por qué? Pregunta para qué. Porque no tienen luz. Ya Subero ha pasado a la CDE. Subero, póngale la luz a esa gente. Miren, todos los años, esa gente mandaba en el saco de más a gente. Quedó la tradición. Sí, eso quedó. Bien, eh, lamentablemente, aquí se habló mucho del agua. Esta es la, la factoría de agua del nordeste. Pero ¿qué se hace esa agua? ¿En qué se aprovecha esa agua? Esa agua va a parar al mar, ahí en la bahía escocesa. A través y, del río Boba. Y, y rápidamente, porque es muy corto el trayecto. Se desplaza, esta es un agua pura, Virgen. Aquí no hay cultivo. El agua que recibe San Francisco de Macorís es un agua que viene contaminada de pesticidas, de metales pesados, fruto de la agricultura intensiva que hay en las lomas de Tireo y en esas comunidades. El agua de boa es un agua pura, es un agua que se necesita. Porque a través de la presa de Boba, los estudios están dando que puede beneficiarse desde de Río San Juan, Hernández, hasta las terrenas. Por gravedad puede bajar toda esa agua, porque esa presa iría sobre los alrededor de casi 200 metros de, sobre el nivel del mar de altura. El agua de San Francisco, a través de, una, una, de un túnel, puede pasar también para para desde la presa hacia San Francisco, o sea, esa, esa presa serviría para agua potable, para control de inundaciones, para que no siga quebrando los agricultores de la, del llano costero de Nagua, eh, Río San Juan, okay. que todos los años tienen problemas cada vez que hay inund una inundación y sirve para la generación de Bien, energía. De gracias, ciudad. gracias, Gille. Eh, Mantente ahí porque hay algo que quiero preguntarte más adelante, pero mientras tanto nosotros vamos a continuar con el desarrollo de esta magnífica eh, transmisión especial entre la Z y Telenor.